A esta hora, en Estación Nacional, presentamos un postcat Nacional. ¿Qué tal amigos y amigas de Estación Nacional? Bienvenidos a un nuevo podcast donde conversamos con artistas chilenos y chilenas. Eh, siempre las letras están muy involucradas acá en Estación Nacional y este capítulo no será la excepción. Estamos ya con una escritora creadora chilena, estudiante eterna, según dice, dice ella misma eh, estudió publicidad, por ejemplo estudió cine, sociología eh, sigue estudiando literatura en Italia eh, una artista bastante completa de nuestro país y nosotros la invitamos acá a Estación Nacional para conocer su trabajo y su historia. Susana Paravicini, bienvenida a Estación Nacional. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Osvaldo. Estoy muy bien. y Muy contenta de estar eh, conversando contigo y, y poder entregar un granito de arena a, a todos los auditores. Partámosle contando a, a nuestros auditores y auditoras ¿Por qué esto de estudiante eterna? ¿Cómo es tu historia con la, con la academia, Susana? Sí, lo que pasa es que en la literatura y cuando uno decide ser escritora, como fue en mi caso, yo primero fui mamá. Tengo cinco hijos uh -huh. y, y el tiempo en que fui madre, que ya hace muchísimos años, ¿eh? y, y, y ahí me, me, me detuve en el tiempo de la literatura, pero sin dejar de estudiar y de, de siempre estar activa frente a los libros, la literatura, la poesía. Que la poesía. Yo comencé escribiendo poesía más o menos a los 12 años, en que mi padre me regaló un libro de Gustavo Adolfo Becker. Y cuando leí Volverán las Oscuras Golondrinas a tu balcón, yo dije, tienen que llegar las golondrinas a mi balcón. Y así comencé a escribir, y, y siempre estudiante eterna, en el senso que, que dentro de la literatura tenemos que estar siempre estudiando, aprendiendo, trabajando, siendo, eh, tenemos que estar dispuestos a la palabra y a la palabra bien, bien pensada, bien hecha, bien realizada. Entonces yo decidí retornar a, a la literatura y propiamente a escribir y a trabajar acá en Chile porque me motiva mucho poder dejar en Chile todo lo que yo he aprendido. Eh, terminé un doctorado y ahora estoy terminando otro y mi única intención es poder eh, entregar aquí, en, en mi país, porque Chile también es mi país, eh, todo lo que, lo que iba aprendiendo, toda esta magia que esconden los libros, que de verdad, una vez se parece latero, ¿eh? porque te imaginan con, con anteojos gruesos, eh, todo el día leyendo y escribiendo y tal, pero es una magia impresionante, y, y lo que más me motivan son los niños, he hecho talleres de haiku, que es un un tipo de poema eh, eh, muy antiguo, que son japonés, poemas ¿no? con eco japonés, muy uh -huh. cortitos, que nacen a través de Pacho, eh, y son muy hermosos, entonces, eh, eh, a través de ese tipo de, de técnica literaria, eh, trato de acercar a los niños, sobre todo, a la literatura. Mira, si hay auditores que saben de fútbol, les pido perdón en este minuto, por lo que voy a decir, porque a lo mejor se van a enojar mucho, ¿eh? Pero lo hago desde mi corazón y con mucha sencillez. Pero siempre yo digo, Chile tiene dos Nobel y nunca ha ganado la Copa del Mundo. Entonces tenemos que enseñarle a, a, la, a estas generaciones que vienen... En la riqueza que, que, que tiene la literatura, aquello que, que, que es posible hacer. En Chile hay una cantidad de escritores buenísimos, muy buenos, que están escondidos. Nosotros tenemos una revista literaria, Letras 25, que esa revista la inauguramos con Eric Paul Hammer, mi amigo, y, y siempre cuando pensamos en la revista Letras 25 pensamos en lo que queremos entregarle a los jóvenes, a las generaciones que vienen y a todos los artistas que quedan escondidos porque, porque acá cuesta publicar, cuesta editar, cuesta mostrarse entonces lo que nos, nosotros comenzamos a hacer es eh, una corriente que yo le llamé el puente de la palabra porque yo me llevo a los escritores a, a Europa o sea, me llevo sus creaciones y todo claro. para allá. Entonces, no, no sé si respondí bien tu pregunta, oye, sí, me vaya hablando, sí. así que párame, Oye, fréname. espérame, Susana, ya, te hablabas de tu estudio, ahí finalmente la literatura y estudios... Eh, infinito básicamente, como todo lo que uno puede acceder todo lo que uno puede leer y me interesa ahora centrarme en tú, tú en un momento dijiste que a ti te interesaban eh, las, las niñeces, los niños las niñas, te interesaban esas historias te interesaba también hablarles eh, a ellos y a ellas, cuéntame ahí eh, cómo vas plasmando ese gusto que tienes, esa preferencia que tienes por los más, los más chiquititos y chiquititas eh, a la hora de, de escribir tus trabajos, a la hora de pensar en tus trabajos, a la hora de formar tu ¿Cómo, mira, ¿cómo abordas a la niñez? Sí, mira yo no escribo no escribo literatura infantil eh. a, a, aún no lo hago no sé si en algún momento lo voy a hacer con los niños quiero trabajar y bueno y he trabajado con los niños a partir de lo que yo sé y de esta magia que tienen los niños que cuando yo les digo chicos miremos a través de este cristal cómo cómo pasan los rayos del sol y qué instante mágico es ese a partir de ahí creamos realidades, ¿entiendes? Pero, o sea, si, si tu pregunta iba por, por el camino que si sí, yo he escrito para niños, aún no. Pero sí, estoy muy interesada, más que nada en lo que te decía, en poder eh, abrir horizontes nuevos, ¿entiendes? Porque a nosotros, y en general, y yo creo que todos mis colegas escritores pueden coincidir eh, conmigo, que nos ven un poquito como... Eh, como la, la palabra perno, ¿no? que nos ven un poquito como perno sí, sí, sí. Y, y muy estudioso y que uno está metido ahí. No, la literatura es más simple, ¿entiendes? Y, y Oye, nosotros, en, dime, uh -huh. no, dime, dime. En esto de, de eh, romper fronteras, de, de llevar sí. a, a los otros escritores y escritoras a, a otros países, ¿cómo ha sido tu experiencia para ti el hecho de tener que, no, no sé si... Tú lo explicas, los publicas en algún lugar, los conversas con ciertos círculos. Cuéntame un poquito cómo es esa esa, esa llevada de, de literatura chilena hacia otros sí, países. Sí, mira, en España, en Italia, básicamente, porque yo, yo soy ítalo-chilena, ¿no? Entonces, uh -huh. en Italia los llevo, llevo o sea, llevo, los, los muestro, ¿entiendes? En plataformas que hoy día son todas digitales, porque... Podemos hablar muy mal, todos lo pasamos mal en la pandemia, ¿no? Pero uh, es, también se abrió todo esto de, de la digitalización y de las redes sociales y tal. Entonces lo que yo hago es llevar a, a, a autores que no son tan conocidos a Italia, en este caso, como te decía, pero también en España. En España, a través de, de revistas de literatura con las cuales hice Sociedad, entonces vamos haciendo Camino al Andar. ¿Entiendes? como decía Machado yo hago camino al andar dentro de todas mis posibilidades ya. y acá en Chile eh, voy voy trabajando con ellos y tratando de conocer autores que no, no están allá tenemos la verdad Osvaldo es que tenemos una infinidad de artistas en Chile y me voy a extender un poco también plástico ¿entiendes? también sí, hay, sí, hay obras también de arte sí, muchas y, y, y, pero no salimos porque estamos muy lejos, ¿entiendes? Por eso yo, yo formulé este Puente de la Palabra, donde lo que me importa es poder llevarlos a todos, ¿entiendes? Yo ya cumplí en la vida, eh, sigo escribiendo, haciendo mis cosas y tal, pero me importa que la gente joven y, y que los que vienen y aquellos que están silenciados, ¿sabes que He encontrado una cantidad de poetas en el sur de Chile, maravillosos, y nadie los conoce y escriben precioso ¿Y yo, me he vuelto, sí, yo me he vuelto un poquito experta en, en poesía que es lo que me interesa uh -huh. muchísimo y, y de repente he leído textos, poemas que he dicho, ¿dónde está esta gente? o sea me, yo creo que Lorca les, les hace una venia, entiende propiamente porque uh -huh. poesía maravillosa y que está oculta tú te estás, te estás sí. transformando como en una especie de divulgadora del arte chileno eh, y ahí quiero preguntarte a ti porque tú tienes esta misión de poder hacerlo eh, tienes esta visión, estas ganas también de, de mostrar el trabajo que, está, que, se están que se está haciendo te lo pregunto directamente ¿crees, ¿qué crees que hace falta en el sistema en el mercado cultural en nuestro país que eh, es necesario que eh, personas como tú divulguen a artistas que no tienen ventanas que no tienen posibilidades de poder mostrar su, su trabajo ¿cuál es tu visión respecto de lo que se hace en Chile a nivel de industria? Bueno, mira, no no, no, no, no voy a hacer no la piedaria, ¿eh? porque tu pregunta es muy fuerte. <ríe> Una pregunta muy buena y muy fuerte. <ríe> pero, aparte de los recursos que ambos sabemos que hace falta, el tema de, de cómo acceder a los libros, ese otro punto, te lo digo entre paréntesis. Pero, el tema económico, dices tú. Porque, eh, eh, la parte económica, pero Ajá. te digo esto entre paréntesis. Acá hay bibliotecas muy buenas y la gente no. no tiene cultura de ir a las bibliotecas pedir libros, sacar libros, devolver libros ¿entiendes? E esa parte del trabajo bibliotecario nos hace mucha falta y lo otro, claro las ayudas del Estado en términos de no solamente generar recursos para los autores que ya son conocidos sino que generar, entregar recursos para los autores que no son conocidos y son muy buenos yo creo que Dentro de, de las políticas gubernamentales, la parte de la cultura, siempre nos hemos quejado que queda atrás y sigue quedando atrás. Entonces, por lo menos por mi parte, claro, <ríe> no tengo recursos, pero trato desde mi vereda hacer lo posible y ir despertando conciencia. O sea, eh, Chile es un país de artistas y eso no me... Mira, es un país de artistas primero con la naturaleza, porque es un país mm -hmm. bellísimo, y luego porque propiamente hay muy buenos talentos, ¿entiendes? Entonces, sí. si a partir de eso el Ministerio de la Cultura logra encasillar y, y, y dejar la, los recursos necesarios para los artistas, sería otra cosa, porque hoy día postular al fondo el libro cuesta mucho. ¿entiendes? Y ganárselo también. Pero muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo, cómo llegamos a ello? ¿Me fijas? Entonces, claro como yo sé que están todos estos obstáculos, yo digo, bueno, yo pongo mi granito de arena en el Puente de la Palabra y me los llevo. Porque a lo mejor si los saco de Chile, recuerda que ahí me parece que, no me acuerdo, Gabriela Mistral o Pablo Nerúa o ambos recibieron primero los premios afuera. Sí, pues, ¿Eh? ya, Fueron Entonces, reconocidos ¿eh? internacionalmente. Uh -huh. ¿Eh? Fueron reconocidos internacionalmente antes que acá. Justamente. Fíjate la Violeta Parra una mujer que no todo el mundo visualiza como una tremenda poeta, porque todos la, la conocemos como fol folclorista, y, y ella es una tremenda poeta. Ella y artista plástica también. eco Y ella sacó el folclor y, y toda su, su obra la sacó afuera. Ella puso no, no decir, uno o dos meses en el Louvre uh -huh, y acá en Chile en Francia, ninguna uh -huh. parte. Entonces y finalmente terminó como, te, como terminó y que todos sabemos que terminó suicidándose a los 49 años porque no tenía recursos entonces ahí donde yo apunto no, esto no, no debe de seguir por las generaciones que vienen y porque te digo así de corazón para mí Chile, primero una obra de arte de Dios porque encuentro precioso Chile y todos los artistas somos obras de Dios entonces ahí hay que apuntar, o sea, todo, todo el mundo es obra de Dios, ¿no? todos los seres humanos, pero en el caso de, del arte propio eh, no sé, yo escribo porque, porque Dios me regaló ese talento, ¿entiendes? y me gusta estudiar y tal, porque de alguna manera es eh, eh, para lo que sirvo no sirvo para la matemática, ¿eh? uno más uno nunca he si es dos pero, pero sí sé lo que es una buena obra literaria, ¿entiendes? y, y sí. creo que ahí hay que apuntar o sea, te, te agradezco tu pregunta, Osvaldo, porque yo, yo no sé, hago, hago un llamado fervoroso al Ministerio de la Cultura que, me, que nos ayude, que nos acompañe, que podamos hacer cosas buenas en Chile, y creo que sí se pueden hacer. Fíjate, va a venir el Día de la Poesía Mundial, y yo no sé hasta qué punto en Chile se celebra el Día de la Poesía. De manera ofici De manera oficial, muy poco. Exacto. Entonces, esas cosas las que tenemos que ir rescatando. ¿Vení, bueno, Susana? Que, dime. Sí, es eh, eh, un, un tema que, que tiene muchas aristas eh, y bueno. que a mí me interesa que, que los, la gente que nos está escuchando pueda, por ejemplo, revisar lo que tú haces. Entiendo que tú tenías un, un sitio que se llama valpoesia.cl no? No, esos son amigos míos. No, mi sitio, o sea, no es mi sitio, mi revista es Letras 25, que es la única parte donde publico. Letras 25. ¿Vale? Sí, y ahí pueden entrar y ver muchas cosas hermosas y, y también tenemos artículos muy buenos que acá en Chile eh, no se conocen y, y tocamos tocamos todas las artes, el teatro la pintura, la literatura ¿entiendes? Pero uh -huh. sí, y tengo mi, mi libro que pronto lo voy a tener en, en digital, que se llama Fontana que es mi primer libro <ríe> yo no había sacado un libro cuéntanos de eso Sí, es un libro que, mira, gracias a mi editora, Ingrid Ocher, logré sacar mi libro, que es un libro de poesía y cuento, uh -huh. que está traducido también al italiano, la traducción la hice yo, y, y en el cual quise por primera vez mostrar mi obra, eh, pero muy someramente, porque eh, digamos que tengo más cosas, pero es eh, como un regalo que le quise hacer a Chile. Y se llama Fontana porque es una fuente... Yo quise, quise en, en mi libro, que es un lenguaje simple, sencillo, quise mostrar que todos podemos ser fuentes de inspiración. En, en, en resumen, mi libro, el poder decirle a todos... Eh, no sé, puedo puedo también escribir los versos más tristes de esta noche. ¿entiendes? Pero en un lenguaje simple... Porque no quiero caer en la academia. La academia ya está obsoleta. A pesar que yo estoy metida adentro pero <risa> y sigue siendo obsoleta. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y ahí es está? Susana, ¿Y pronto. ¿Mm? Sí. Sí, te iba, iba a recordarle a los auditores este, tu sitio web, letra25.com. Sí, Letra25.com. Este sí. sí. Hay, hay, hay varios, hay, hay varios eh, libros eh, donde se ven las portadas, se ve una pequeña ¿Sí? descripción, una pequeña reseña. Sí, eso es muy, muy, es muy interesante. Sí, es que justamente, si tú vas a, a nuestra revista, están aquellos autores que, o sea, vuelvo a lo mismo, aquellos sí. autores que no son tan conocidos en, en Chile, aquellos autores que nosotros en la editorial consideramos que son buenos, y, y, y, y luchar por eso. Yo, mira, no sé si va a ser una cruzada, que nunca voy a lograr, yo creo que sí, porque tengo mucha fe. Y, y, y soy muy perseverante en mi, en mi trabajo y creo que sí lo podemos lograr y a lo mejor tener un Chile que esté con más esperanza también porque, por ejemplo si hay un autor que escribe muy bien, ese autor va a seguir escribiendo pero si no tiene los recursos para hacerlo se dinamita no sea, se queda ahí Fíjate, son fuentes que se van perdiendo y justamente lo que yo no quiero, yo quiero que todas esas fuentes tengan mucha agua y desparran en agua para todos lados. Y ahí la educación es clave, la educación es clave me parece que fomentar el arte en las edades sí. tempranas es fundamental y espero que es en Chile se se empiece a hacer con mayor ahínco, sí. la verdad. Yo cuando estuve en el colegio no había tanta arte, y ahí quizá no. uno pierde ciertos talentos claro. y ciertas cosas que, que a uno le gustan pero bueno sí, eh, Susana van enseñando poco y dime exactamente Susana palavicini escritora creadora chilena divulgadora también del arte de, de las letras en particular a través de esta plataforma letra25.com ustedes pueden encontrar eh, varias recomendaciones, eso es lo interesante son recomendaciones, se adentran un poquito en, en los textos que no son tan conocidos y no tienen difusión, ustedes acá pueden encontrar textos de distintos, distintos autores y autoras y de distintos formatos también, hay poesía, hay prosa hay narrativa también, así que muy interesante eh, Susana Palavicini, muchas gracias por haber estado acá en Estación Nacional, te mandamos un gran abrazo y todo el éxito del mundo para este 2023 Gracias a ustedes y también éxito por, por su radio y que sigan adelante y, y que a lo mejor podamos a través también de la radio difundir el arte en, en, en el camino a la literatura y nada, gracias por considerarme, me siento muy honrada, de verdad. Gracias y a ti te doy por estar gracias con nosotros. Sí. Gracias Susana, gracias a ti, te mandamos un abrazo, que estés muy bien. Abrazo para ti. Chau, chau. Gracias, chao.